Estaba acomodando todo para grabar Y se me rompió mi tripié Así que por eso está la cámara así como que de abajo hacia arriba O sea, yo estoy viendo así como un poquito hacia abajo No sé si ustedes lo noten, pero bueno Así vamos a grabar hoy Hello, fantasmitas, ¿cómo están hoy? Espero que estén súper súper bien, de lo mejor Espero que estén teniendo un buen, no sé qué día sea hoy No sé qué día voy a subir este video Pero espero que estén teniendo un muy bonito día Les deseamos yo y Chuck el fantasma de el closet. Por si alguien pregunta, ¿por qué siempre tienes la puerta así como entreabierta? Porque Chuck vive ahí. Chuck es el fantasma de este cuarto y le gusta verme mientras grabo videos. Y a veces abre la puerta y mueve esta llavecita, esa que ven ahí. A veces le gusta moverla y respirarnos aquí en el oído y cosas así es curiosito así que bueno el día de hoy como les prometí en el video pasado vamos a hablar sobre sus sus sus experiencias paranormales um, traigo tres por cada video. estas son las que ustedes me mandan experiencias paranormales de mis suscriptores tienen un mail exclusivo en la cajita de descripción se llama así historias paranormales no sí sí historias paranormales marijo ahí me pueden enviar todas las historias que ustedes tengan um, si tienen fotos videos audios y demás todo me pueden enviar ahí para hacer este video más interesante y pues bueno entonces como les comento son tres historias el día de hoy a la siguiente vez son tres y cosas así bueno antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes aquí van a estar apareciendo tengo tiktok súper activa todos los días subo video por allá um, tengo instagram facebook twitter en todas me pueden seguir y en todas tienen contenido nuevo eh, cada día y qué otra cosa pues Recuerden suscribirse con la nariz antes de que se vayan, porque si no se suscriben con la nariz, se les va a caer, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que se suscriban y pues que si les gusta este video den like y para yo saber si quieren más videos así de este estilo, más seguido. Ahora sí, vámonos directo con este videito. Ven, como ya no me estoy tardando tanto con la intro, solamente dos minutos es lo estándar en mí. Así que vamos adelante con este videito, esta historia de hoy. Ok, ya me estoy quedando media cegatona, pero la historia, la primera historia del día de hoy es Ariana Ok, primero que nada me dijo que um, había estado tratando de escribir el correo para enviármelo muchas veces y que por una u otra razón se borra Esto según lo que yo he investigado no es casualidad, siempre que algo no pasa por algo es o sea, ahora sí que por algo pasan las cosas y por algo no pasan las cosas. Entonces, bueno, esto no es casualidad, ¿ok? Pero bueno, entonces, por fin me llegó el mail. Y ella nos cuenta que, pues, vive en su casa con su abuelita, su abuelito, con una prima suya y su mamá. Entonces, pues, que a veces eh, le piden a su prima y a ella, que son las más grandes de la familia, pues, que cuiden a sus primos más chiquitos. Y, pues, ellas, pues, les organizan así de que, a ver, vámonos todos a jugar a las escondidas. Ahora las traes, ahora esto, ahora lo otro. Y ellas pues obviamente se integran al juego. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Ariana está acostumbrada a la actividad infantil en su casa. Es decir que pues se escuchan los niños correr, los niños andan jugando, cosas así. Entonces pues bueno, o sea, la presencia de sus primitos niños es pues así como pues seguida ahí en su casa esta era esa ocasión entre su prima y ariana estaban cuidando a sus sobrinitos a sus primitos pues y les dijeron así que vamos todos a jugar las escondidas y así los entretenemos a todos al mismo tiempo porque su mamá y sus tías y demás estaban ocupadas en otras cosas y pues los niños así estaban contentos bueno entonces todos estaban acá jugando bla bla bla cuando le tocó a su prima contar entonces qué hizo ariana bueno como todos sus primitos dice que tienen de 2, 1, 8 años están están niños todavía que les dijo, vamos a escondernos todos acá Entonces que corrieron hacia la cochera Y iban todos, o sea, ella, Ariana Voltea a ver hacia su alrededor Y veía que todos sus primitos estaban ahí con ella Todos estaban ahí juntos Cuando pasan unos momentos ya De que acaba de contar su prima Y ya saben las cosas así Y pues bueno, escuchan que ella anda pues Buscando a todos Cuando su prima grita, ya te encontré Y Ariana así como, o sea Volteó a ver a todos Pues todos estaban ahí ¿a quién había visto o a quién había encontrado? Entonces, o sea, ella se quedó, ya saben, no, esos segundos así como, que ¿qué? ¿qué pasó? Entonces lo que hace Ariana es como que pararse, salir del escondite y ve que su prima viene caminando así hacia, hacia ellos y le dice, ¿a quién encontraste? O sea, pues aquí están todos los niños y su prima cuando le dijo esto pues ya venía pálida, o sea, blanca, blanca, así pálida, transparente así como... ah no, pues es que nada más le vi la cabecita a un niño, o sea, y pues pensé que era uno de los niños, de los primitos, pero no le vi la cara, o sea, lo vi como por atrás y pues cuando le gritó como te encontré, como que le corrió y pues ya, o sea, en ese entonces cuando ve que, que el niño corre, pues ella viene caminando justo hacia donde en realidad estaban todos. Y fue así de que, y no, o sea, Ariana dijo no, a ver, o sea, volteó a verlos, y sí, efectivamente, todos sus primitos están ahí, no fue como que uno se quedara por allá, no, todos estaban ahí, y fue así como que las dos se quedaron a, ok, vámonos niños, vámonos a otro lado, vámonos allá con las tías a hacer la tarea y demás, y subieron todo, y entre ellas se quedaron así de, pues no hay que decir nada porque por pues, los niños se van a asustar, ¿no? así quedó pero eso no fue todo lo que pasó ellas llevan a los niños así donde están los demás adultos y decidieron ir hacia donde estaban para buscar unas cosas y demás cuando escuchan, otra vez así como que ellas dan el pasito los niños corren característico porque no dan el paso así sino que dan pasitos chiquitos escuchan los pasitos y escuchan como susurritos así pero de niños y las dos fue así de que qué onda total, su prima se va, sus primitos se van, sus tías se van pero Ariana queda en su casa y le siguen pasando cosas ya que, por ejemplo, ¡ay! y qué miedo, porque ya ven que dicen que no hay niños fantasmas, sino que son otros entes tomando formas de niños para que tú lo hagas así como de que, ¡ah! pues no pasa nada, al cabo son niños y demás, y pues ¿cuál? no son niños entonces ella iba caminando hacia su cuarto que estaba así como al fondo del pasillo y ve como una cabecita de niño se asoma y se mete al cuarto ella así como, ¡ah! Oh, ok, va, se acuesta en su cama y sentía así como una mala. o sea se estaba como quedando dormida, se había y sintió como una manita fría, pero era man, una mano de niño. Y pues sus primitos eso le hacían a menudo, así como que le iban a despertar y demás, pero esa mano estaba fría y no había niños. O sea, detalle aquí importante: no estaban los niños ahí. Entonces, hay un niño perdido por ahí. Ok, entonces pasa este detalle de que siente lo bonito, así en el cachete. Entonces ella así como que, ay, pues déjame distraigo con otras cosas, empieza así como que a sacar su tarea Y de atrás de la puerta donde les digo que se alcanzó a ver la cabecita del niño, se escuchó que alguien hizo shhh", Así, como para llamar la atención Y ella se dio cuenta que, por ejemplo, cuando ella se quedó dormida, cerró la puerta Pero cuando, o sea, pasa todo esto, la puerta estaba totalmente abierta Y curiosamente, este ente deja como una manita, o sea, como una prueba de que ahí estaba y pues se le ven como cuatro deditos Sí está muy creepy eh, Porque pues les digo, fue, fue lo que dejó Por, Y aparte de que aquí no terminó como que Pues sí, la actividad Porque ella sigue escuchando pasos Durante las noches Saltos Y como risas de niños Así que Díganme en los comentarios ustedes, Si ustedes han escuchado esto De que eh, Sí, los niños no dejan almas Aquí en el mundo Sino que Pues sí, entes Malos o engañosos o como le quieran decir que pues toman otra forma que no es la suya Pues para convivir y como que los dejen estar ¿Han escuchado algo parecido? Díganme en los comentarios Ok, la siguiente historia está un poquito fuerte eh, Porque Aide cree que abre portales mientras está durmiendo Ok, entonces eso sí está así como que tú no lo quieres hacer pero dormida lo haces Y ahí sí está la cosa media grave Ok Aide tiene una historia eh, con lo paranormal, con los entes, con los espíritus, casi casi desde que nació porque siempre le han pasado cosas por ejemplo, ella a veces ni cuenta se daba pero ya había actividad rara alrededor de ella tenía una prima mayor que Aide, y que, y, o sea la prima le contó ya que Aide fue mayor que mientras estaban jugando siempre pasaba, por ejemplo, estaban ellas dos jugando y los juguetes que estaban alrededor de Aide se movían, los peluches se caían y era una cosa que la prima pues sí se daba cuenta, porque pues era mayor pero Aide a lo mejor no, y sí era así como que, o sea, la prima veía esas cosas y así como, pero pues no decía nada por no por, por no asustarla, pero esa actividad siempre estaba alrededor ok, obviamente pues Aide fue creciendo y pues se iba dando cuenta de lo que pasaba, ¿verdad? O sea, ya llegó un punto en el que pues dejó de ser niña y pues empezó a dar cuenta de que pues esto ocurría. Ok, entonces dicen que ella desde niña tenía sueños bien raros, o sea, pero pues que ella decía pues pesadillas, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene pesadillas, esto es normal. La cosa es que ella, o sea, sus pesadillas eran los sueños que uno tiene diario o sea, no soñaba otra cosa más que no fueran pesadillas y pues ya eso no era tan normal dice que recuerda un sueño que desde ahí marcó como una diferencia entre todo lo que le ocurría porque um, dice que llega de la universidad o sea, tengan aquí en claro que ella ya era mayor ella ya estaba consciente de lo que pasaba y demás entonces ella llega de la universidad y pues se pone a ver videos le gana el sueño y se queda dormida en ese sueño dice que estaba como en una cabaña Así, Había más gente ahí, pero habían puros niños Y ella se encontraba como que jugando con los niños Sí, así, normal Pues bueno, y o sea, mientras jugaba con los niños Pues se dio cuenta que en una esquina había un niño como con la cabeza así recargada en la pared Y pues ella le preguntó a otro niño Oye, ¿y por qué él no juega? Y le dijo, no, pues quién sabe Entonces fue y le dijo así como que oye, no quieres jugar Y cuando voltea ve que tiene toda la cara cortada y ella así como que, pues sí se asustó, pero bueno, ya dijo, pues es un niño X, no pasa nada. Bueno, se veían los juegos con estos niños y tocaban la puerta y eran los papás que venían por los niños que ella estaba cuidando, entonces pues ya recogían a los niños, pero curiosamente el niño que estaba contra la pared, ese nadie lo recogía y pues ella se estaba preguntando de que pues a qué van a venir los papás de este niño. Cuando quiso como que abrir otra vez la puerta de entrada de donde está, donde esa cabaña, para pues ver si ya venían los papás. Cuando la abre, lo que se da cuenta es que hay puro mar así y flotando en ese mar. Estaban todas las personas, papás y niños con las que estaba jugando y había interactuado. Y ella ya les había abierto la puerta. Entonces ella, pues... Como que asumió que eso que pasó fue que ella realmente les abrió la puerta a esas almas Y que ahora estaban como que ahí Pero pues en su sueño le quisieron decir que son almas, ya estás interactuando con ellas Pero pues es gente como muerta, ¿verdad? ¿Y por qué? Marca una diferencia Porque a partir de que tiene este sueño Las cosas que le pasaban se, se intensificaban gacho Por ejemplo decía que ella iba pasando y en su regadera veía a una señora como ya saben así a rod Bueno, así como que con las rodillas juntas o sea, viendo hacia el piso y ella cuando se trataba de acercarlo así como que a ver qué, ya no estaba. O por ejemplo, en su ventana, que dice que sí está alta, pero no tan baja, veía como un niño se asomaba. O sea, y decía, bueno, o sea, a lo mejor sí puede ser alguien, pero un niño no alcanza. O sea, está bien que uno esté tan alta a la ventana, pero un niño no alcanza a asomarse. Y lo más feo fue que ella estaba como así me, me, medio entre dormida y despierta, pero estaba así como más despierta ya. De esos ves que ya te estás desamodorrando, o sea, ya despertando, pero sigues acostada. Que enfrente de su cuarto, pues estaba el burro de planchar con una ropa ahí doblada que recién acaban de planchar. Y que veía como alguien como que agarraba así la ropa y la hacía así Ya saben, así como que la trataba de desdoblar Como que la estaba así sacudiendo Y ella pues pensó que era su hermana y le decía así como que ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Oye, o sea, le hablaba y le hablaba a su hermana y pues nadie contestaba, ¿verdad? Entonces cuando le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ya contéstame eh, Pues sale, sale corriendo una sombra, pero no era su hermana, no eran sus papás entonces ella al darse cuenta de que no era ni su hermana, ni sus papás, ni nadie. Y que todos estaban abajo y eso estaba ocurriendo arriba. Ella gritó y sube su hermana y sube sus papás para ver qué era lo que le había pasado. Además dice que cuando ella está dormida siente que le hablan aquí. Así como si balbucearan porque realmente no entiende muy bien qué es lo que le dicen. Pero súper fuerte. O sea, dice que es algo súper molesto porque se escucha muy muy fuerte. Y pues que ella no, ya no lo soporta. Dice que hasta ahorita... Convive más con lo que es una señora, un niño y una sombra que no sabe bien qué es Solamente ve como que la sombra pero no alcanza a percibir si es una señora, si es un niño o qué es Dice que ha aprendido a convivir y ella pues reza y lo que ella la pues como que la tranquiliza Pero que realmente no sabe qué hacer porque a ella sí le da miedo todas estas cosas Así que consejos en los comentarios La última historia es de Carlota, bueno no de Carlota sino de una tía suya porque, pues, a ella le gustan mucho las cosas de terror y así, ¿verdad? O sea, ella, como que, pues, tiene mucha información de que los espíritus, de que los fantasmas, y esto porque, pues, también le gusta. O sea, sería muy buena miembro de. Los pantanitas. Y bueno, esta foto le llegó a Carlota porque todos saben que a ella también le gusta mucho este rollo Pero dice que a la hermana de su tía le han estado pasando cosas raras últimamente Dice que se le mueven las sillas, escucha ruidos en su casa raros, como gruñidos Y también como risas, así Como sonidos random, pero si te pones a pues ponerles atención es gruñidos o risas, qué miedo una de esas veces le estaba tomando fotos a su hijo. Y pues ya, o sea, las toma, bla, bla, bla. Si estaban escuchando ruidos, ya tenían rato de escuchar ruidos. Pero pues, mm, o sea, pues ya, acostumbrados, ¿verdad? Ni modo de dejar ahí su casa e irse a otra, pues no. O sea, luego es la solución que dan muchos así de que, ay, pues cámbiate de casa. Pero eso no es fácil. Entonces, pues no. Y aparte, si es mi casa, ¿por qué yo me voy a ir? Que se vayan ellos. Pero bueno, el caso es que le estaba tomando fotos a su hijo. Cuando las revisa... Ahí se da cuenta de que no nada más sale su hijo, sino que sale algo más atrás. Se le ve como los ojos de un ente o algo así. Dice que no tienen mascotas ni nada como para que pues se vea aquí. O sea, no tiene perros, no tiene gatos porque pues ni siquiera se lo permiten ahí donde vive. Y dice que fue a revisar la puerta... Eh, y la cocina, que es de donde se le alcanza a ver la cosa esta Y que no había nada, o sea, nada mmm, que pudiera ser como ese reflejo como de ojos y cara Pues bueno, o sea, aquí se ve bien O sea, al principio nada más le veía los ojos Pero realmente es que sí se le alcanza a ver como la silueta de una cara O sea, a lo mejor nada más el círculo y los ojos Pero pues sí se alcanza a ver, ¿eh? Dios Y bueno, fantasmitas Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho estas historias Mándenme sus historias para la siguiente eh, ocasión Que suba estos videos Les mando muchos besos Recuerden que los espero en mis redes Y nos vemos al siguiente ¿Ok? Les mando muchísimos besos Los quiero mucho Recuerden checar videos anteriores Por si no les llegó la notificación Porque si sí, estaban haciendo tareas Estaban en el trabajo y demás Subo cuatro videos a la semana Así que tienen tres además de este Para que vean ¿Ok? Les mando muchos besitos Bye